Bueno, señor presidente del Gobierno, nada nuevo bajo el sol. Entonces, le preguntaba por qué van a hacer. Me responde por lo bien que lo han hecho y lo que van a seguir haciendo. Ninguna novedad en su discurso, señor Rajoy. Pero tenemos un problema. Y el problema es que usted se presentó en la pasada sesión de investidura en el Congreso de los Diputados y dijo dos cosas que juntas no casan. La primera que dijo fue que efectivamente van a abordar el problema de las pensiones y que la sostenibilidad y la garantía de las pensiones es una prioridad de su Gobierno. La segunda es que ustedes van a mantener el rumbo en política económica. Esas dos cosas, señor presidente del Gobierno, no son compatibles y permítame que se lo explique. ¿En qué situación estamos? Hoy el Fondo de Reserva de la Seguridad Social ha pasado de tener en 2011 66.815 millones de euros a tener en 2016 25.167 y bajando. El, el déficit de la Seguridad Social, señor presidente del Gobierno, fue de casi 17.000 millones de euros en 2015. El poder adquisitivo de nuestros pensionistas no ha disminuido desde que ustedes lo desindexaron del IPC porque hemos tenido una situación de deflación, de inflación negativa. Pero para el año que viene la previsión es que las pensiones aumenten un 0,25%, mientras que el IPC va a aumentar en un 0,9%, por cierto, muy vinculado al precio de la energía en nuestro país. Y respecto a los ingresos en la Seguridad Social, señor presidente, el panorama es desolador porque es verdad que desde 2014 se crean puestos de trabajo en nuestro país que no empleo neto, se crean puestos de trabajo que no empleo neto, pero aunque aumenten los puestos de trabajo en nuestro país hay menos cotizaciones a la Seguridad Social. es decir. Que el empleo que se crea cotiza menos a la Seguridad Social. Y eso trae causa de la situación de precarización del empleo y nos tememos que traiga como consecuencia una precarización también de las vidas de los pensionistas. Ustedes no crean empleo, sino que reparten precariedad, señor, ministro, eh, señor presidente del Gobierno. ¿Qué se ha hecho hasta ahora? Se ha introducido un factor de sostenibilidad en las pensiones, que bajo el nombre de factor de sostenibilidad lo que significa es que, si los pensionistas aumentan su esperanza de vida, van a cobrar menos, eso sí, durante más tiempo. Han, han introducido un factor de, re, de revalorización de las pensiones, es decir, ustedes condicionan el pago de las pensiones al estado de la caja de la Seguridad Social. Se ha aumentado la edad de jubilación, eso le reconozco que no lo hizo usted. Se ha desindexado las pensiones del IPC, es decir, si aumenta el costo de la vida, no tienen por qué aumentar automáticamente las pensiones. Es decir, ya vamos el año que viene a una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en nuestro país, incluso en un contexto favorable de crecimiento del producto interior bruto y de creación de empleo. Y ustedes han hecho otras dos cosas, fomentar los fondos de pensiones privados y esta mañana ha dicho la ministra, yo todavía estoy atónito y espero que usted me lo, me lo aclare, que va a ser perfectamente compatible cobrar la pensión con trabajar lo cual supone institucionalizar la precariedad también después de la jubilación. Y yo me pregunto en qué empleos van a trabajar las personas que se jubilan. No sé si el modelo que tienen ustedes en la cabeza es el modelo de Estados Unidos, donde todo el mundo sabe que en los supermercados se encuentra a pensionistas cuyas pensiones no les dan para vivir haciendo y empacando las bolsas de la compra de la gente. De la, gente que va a hacer, de la gente que va a hacer la compra a los supermercados. ¿Qué es lo que nosotros creemos que hay que hacer? Y en esto le tendemos la mano y le proponemos lo que, créame, señor Rajoy, a nuestro, a nuestro leal entender hay que hacer para resolver el problema de las pensiones. Primero, asumir que el problema de las pensiones no es un problema contable, no es un problema solo de la Caja de la Seguridad Social, es un problema de modelo productivo. La base, la base de los servicios públicos y de las pensiones en nuestro país son los empleos, son los salarios y, por tanto, apostar por un modelo productivo que no nos haga competir en salarios de 600 euros en el contexto internacional, sino por una reindustrialización inteligente de nuestro país y por una transición energética que nos permita generar mejores empleos es fundamental fundamental para, para garantizar nuestro sistema de, de pensiones. Segundo. Como le he dicho, la mayor parte, tres de cada cuatro euros en concreto, del peso de nuestras arcas públicas, lo soportan, lo soportan los salarios y lo soporta el consumo, tres de cada cuatro euros, mientras el Corte Inglés el año pasado no pagó un euro de impuestos. A lo mejor tenemos que plantearnos hacer ajustes en nuestro sistema fiscal, a lo mejor tenemos que plantearnos que quienes más tienen y quienes más ingresan paguen impuestos. Y, además, a lo mejor tenemos que plantearnos que no sea solo la Caja de, seguridad, de la Seguridad Social quien soporte nuestras pensiones en un modelo de pirámide poblacional que usted conoce y que está complicando la sostenibilidad de las, de las pensiones. Mire, señor Rajoy, usted nos dice, le dice a todo el mundo y le dice a los españoles que usted es un hombre previsible y que usted va a hacer lo que ha hecho y que usted va a mantener las cosas como están y, a la vez, le dice a los españoles que usted va a trabajar por la sostenibilidad de las pensiones. Pues mire, señor Rajoy, en el contexto que vive nuestro país en 2016 esas dos cosas son incompatibles. Usted navega una contradicción y es la contradicción de decirle a los españoles, haciendo lo que yo hago, se pueden garantizar las pensiones. No es verdad. El cambio en nuestro país ya es una realidad y la duda está en si el cambio va a ser hacia mejores condiciones de vida para los españoles, si el cambio va a ser apostando por mantener los derechos sociales, que son parte estructural de nuestra democracia y de todas las de nuestro entorno desde que terminara la Segunda Guerra Mundial y hubiera un consenso en Europa sobre el estado del bienestar y la democracia liberal como modelos de convivencia, o si su modelo de cambio va a ser un cambio a peor, va a ser un modelo de precarización, además del empleo, también de las pensiones y de las condiciones de vida de los pensionistas. Nosotros, señor Rajoy, esto se lo reconozco sin ambajes, tenemos un modelo de país diferente al de usted. Y lo que le decimos… y lo que... guarda el silencio. Y lo que le decimos, señor Rajoy, es que en nuestro modelo de país la democracia tiene que ir acompañada de servicios sociales, la democracia no se entiende sin derechos de ciudadanía y nosotros vamos a defender un país en color frente al modelo en blanco y negro de la injusticia y de la precarización de las condiciones de vida de los españoles. Muchas gracias, señor presidente.